Bienvenido Sagitario a este espacio de biosabiduría ancestral Deseo estés viviendo una vida en armonía, en paz, en tranquilidad Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Y que te pongas en total disposición para que recibas esta guía de tu alma Que va del 23 al 30 de septiembre para que puedas encontrar respuestas, acciones, pasos a seguir O palabras o frases que resuenen en tu alma para que encuentres paz Para que encuentres el camino que te lleve a vivir la vida que realmente mereces Sagitario, bienvenido, bienvenida eh, Vamos a iniciar con esta guía, con este oráculo de biosabiduría y te quiero comentar que este oráculo no es un oráculo adivinatorio. Si tú estás buscando eh, que te digan tu futuro, que alguien llegue y te explique o te diga qué es lo que te va a suceder para que te prepares y te predispongas, este no es el espacio adecuado, puesto que en este canal, en este espacio, nos enfocamos a guiarte para que sanes, desde tu interior, desde la raíz, aquellos temas que te han estado dando vueltas y vueltas y te han estado llevando a una vida desde el ego, desde el miedo, desde la escasez y esta guía busca llevarte hacia la luz, la remembranza de tu corazón, de tu alma, de tu esencia busca llevarte a conectar con ese ser divino en el que creas Pueden ser ángeles, hadas, eh, Dios, Buda, como tú le llames, en lo que tú decidas En realidad el nombre o la palabra es solamente para identificar, para que puedas identificar esa fuerza universal Sin embargo, para todos es la misma Si en nuestras manos está entregarte una guía que es canalizada por esta fuerza universal ¿Por qué no hacerlo? Deseamos de todo corazón que esta guía te dé esas respuestas que estás buscando para que sanes desde la raíz, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Cómo estás en tu presente? Tienes la carta la laguna sagrada boca arriba. Ahorita lo vamos a detallar. Voy, estoy sacando tu presente. ¿Cómo te estás viviendo en estos momentos? Vamos a hablar también. De aquellas experiencias o situaciones que te han llevado a vivir de esta manera. ¿Qué fue lo que sucedió? Ok. Bastante alineado. Tienes la carta La Soledad. Boca arriba. Ahorita te voy a explicar más a detalle. Digamos que estas son las situaciones que te han llevado a vivir en, esta, en estos días de esa manera. Vamos a hablar también de cuáles son aquellas recomendaciones que te hace este poder universal. Ok, tienes el modificador del mapa mágico, boca abajo. En un momento vamos a, a detallar cuáles son esas resistencias en tu vida. Esas resistencias que se basan en el ego, en la mente, en los miedos, en la escasez Que es importante, trabajes y sueltes No te resistas al movimiento, esta carta es hermosa, hermosa Ahorita te voy a decir por qué El movimiento, boca arriba Finalmente en esta tirada general, en esta energía general en la que te estás moviendo Sagitario La recomendación que te hacen es muy bonita Detalles, la carta se llama Detalles, detalles Y está hecha De una manera tan perfecta En donde te dicen Sigue tu brújula Y ahorita lo vamos a detallar más Pero tienes una brújula Hay una lupa en donde se alcanza a ver La palabra claridad Hay un ratonzuelo ahí Y las lucecitas que puedes ver alrededor Son ángeles, son hadas Que todo el tiempo están guiándote Bien. Vamos a ver. Espero puedas ver todas estas cartas. Aquí las estoy alineando un poco más para que se vean. Bien. En tu presente Sagitario, te estás vibrando, estás vibrando en la laguna sagrada. Estás como en un momento de tranquilidad, observando y sintiendo esta esencia que te caracteriza. Estás dejándote ser Te siento en una alegría eh, Que posiblemente no estás comprendiendo por qué la estás sintiendo Sin embargo estás como dejándote salir Estás dejando salir tu creatividad Estás permitiéndote comunicarte de una manera amorosa eh, Eso es muy bueno Sagitario Estás como sacando esa chispa divina que tienes Esta carta tiene a esta dama que está flotando en esta laguna, hay eh, flores, hay naturaleza, este eh, rocío que se alcanza a ver, deseo puedas verlo, forma una, tiene una forma de un corazón y en medio del corazón está saliendo una luz, ¿okay? y esto quiere decir tu alma está saliendo, la estás dejando salir y estás permitiéndote ser auténtico en total, Armonía con el amor universal Y tú, qué bonito Sagitario Estás vibrando en una energía más alta Y esto se da porque Habías estado trabajando momentos en los que te sentías solo o sola ¿Ok? Y esta mmm, carta nos habla de Emociones que no querías sentir Emociones que traías guardadas ¿Ok? Eh, te parecía que estabas nublado Como si estuvieras en una noche constante Y este reflejo distorsionaba Lo que querías vivir realmente en tu vida Versus lo que estabas experimentando Ok, estabas experimentando esta mmm, Vamos a ponerlo así Como esta lucha entre lo que quieres ser Y lo que no quieres ser O lo que no querías vivir te sentías como solo, sin embargo esto te, te dio el empuje para decir basta, es momento de ya ser yo, y qué bueno Sagitario, está, todos estos movimientos que se han dado en estas últimas semanas para todos, eh, justamente han sido para que eliminemos o quitemos esta falsa creencia, estas falsas creencias acerca de nosotros, acerca de ti mismo Sagitario, esa personalidad, esa falsa personalidad que no eres, que aquí fue muy evidente que lo viviste, lo que no eres y ahora estás como retomando esa parte muy sutilmente de quién está siendo. Te dicen sigue así, sigue así porque la recomendación que te hacen con esta carta del modificador del mapa mágico es tú siente, vive, experimenta de manera consciente lo que quieres vivir, y aquí te dicen, ojo con los excesos, una vez que nos damos cuenta que podemos ser libres y que aquello que nos limitaba a experimentarnos en esencia, de repente el ego nos juega eh, bromitas sutiles en donde sí se despertó la ira, la avaricia, eh, el orgullo, sobre todo en estos cambios Porque puede ser que empieces a sentir que eres el poderoso, el fuerte, la fuerte, la todos, todo lo puedo yo Y empieces como a olvidarte de tu divinidad, ¿ok? Y esa divinidad que te dice, ¿eres hijo o hija de Dios? Sin embargo, recuerda que no eres Dios hay que tener humildad y en este momento en el que estás viviéndote de diferentes formas y con diferentes sensaciones y emociones es importante que recuerdes conectar con esa divinidad en humildad, en total humildad. Te voy a dejar el link de las conferencias de las sutilezas del ego para que puedas identificarlo y puedas tener la herramienta para ir trascendiendo también poco a poco con estas situaciones que vas a estar experimentando. Y esto te lo recomiendan porque te resistes a una cierta resistencia al cambio. Te decía al inicio, esta carta se refiere a las resistencias y es el movimiento. Esta carta es muy positiva eh, cuando sale y sobre todo cuando sale boca arriba como tú la tienes en estos momentos. Y nos dice que todos los cambios en los que te estás moviendo son positivos. No te resistas a, a querer regresar como a lo viejo. De repente este orgullo o a veces este miedo que puede empezar a sentirse te puede llevar a querer regresar a lo viejo, puesto que en realidad lo que estás haciendo Sagitario es salir de la zona cómoda salir de tu zona de confort, estás sanando desde la raíz y esto a veces puede asustar un poco, sobre todo cuando empezamos a realmente hacernos conscientes de qué es lo que realmente está pasando en nosotros Empezamos a sentir como esos uh, antiguos dolores, esos antiguos resentimientos van saliendo de nuestra vida Y a veces se siente como, como si tuvieras una herida interna y le estuvieras como jalando un poquito ¿no? Eh, y que arde Entonces eso que, que sientes de repente asusta y quisieras ya no sentirlo y empieza como a tener esta duda de si sí vivir los cambios o mejor no Mejor me regreso porque ya como que me estás sintiendo un poco El dolorcito, el ardorcito en mi interior De todas estas eh, experiencias que estoy sanando Te dicen, no tengas miedo, no te resistas al cambio Puesto que todos los cambios son positivos Y te dirigen hacia un, un nivel más alto de lo que hoy vives Hacia un nivel de conciencia más alto, ¿ok? Y ojo, con esto de que te decimos es un nivel de conciencia más alto Ten cuidado con sentir superioridad La superioridad viene del ego No del ser, no de la conciencia ¿Ok? Cuando te das cuenta que estás cambiando Que has cambiado Que ya tienes este poder interno bastante eh, O lo estás empezando ya a trabajar Y te sientes fuerte Te recuerdan tener humildad Para que este movimiento en el que estás pasando Se dé con total eh, alineación con la parte divina con tu alma con dios o como tú le llames ok y finalmente para que este movimiento sea positivo te dicen cuida los detalles cuida tu amor propio ok es importante que sigas trabajando o empieces a trabajar el amor propio y qué es el amor propio sagitario reconoce tus logros reconoce quién eres Reconoce que ya estás empezando a vivirte en esencia. Ten claridad. Pide en todo momento eh, a tu alma que es tu brújula interna. Pide en todo momento claridad, que te den paz. Si no sabes cómo, es importante que revises los videos. Te lo voy a, te voy a dejar aquí abajo el link en descripción. Hay algunos videos sobre meditaciones que es importante que revises para que puedas entrar en esta quietud, en esta paz de tu alma y comiences a sentir claridad, ¿ok? Esto es en cuanto a tu vibración general de estos días del 23 al 30. Ahora vamos a ver cómo esto impacta de manera eh, positiva o cómo esto te guía en la parte de tus finanzas, las formas en las que generas ingresos, sea que seas empresario, emprendedor, un trabajador eh, en empresa. Recuerda que esto es general y te pedimos que solamente tomes lo que se ajusta a tu vida, a tu alma. Ok, la parte del dinero te dice seguir al líder, déjate guiar, la tienes boca abajo y esto quiere decir que al estar en este cambio, Okay, de repente el ego puede jugar ciertas bromitas, por ahí nada agradables, y te puede querer desviar de esta decisión de un cambio. Y estos cambios, Sagitario, sí impactan en tus finanzas, puesto que te invitan, uno, a ser consciente de lo que realmente quieres vivir. Okay, si ya no te estás sintiendo cómodo en ese lugar de trabajo, en ese negocio, con estos clientes o con estos eh, socios Es importante que sigas tu guía divina y te dejes guiar por esa intuición Si no es cómodo, háblalo Háblalo desde la conciencia de lo que realmente quieres obtener como beneficio Okay, y ojo, el beneficio siempre tiene que estar enfocado al servicio, de, eh, al servicio O enfocado a un bien mayor A un propósito mayor No al propósito de quiero solamente tener más dinero Y no me importa lo demás Sino cuál es el propósito mayor ¿Cuál es tu propósito mayor, Sagitario? En la parte económica ¿Para qué quieres más dinero? ¿Sabes manejarlo? Si no sabes manejarlo, hay, okay, ¿Cómo es que quieres tenerlo? ¿Qué vas a hacer? Sale, es como entrar en esta conciencia, en esa conciencia y madurez Sobre realmente cuál es el fin que tienes tú Para conseguir más, eh, o para manifestar más bienes económicos, bienes materiales Y esto te dice... Una vez que tengas esta conciencia, te dejes guiar, tienes la carta lento pero seguro. Y esta carta nos habla justamente de, primero tienes que ser consciente de cuál es el fin mayor que tienes para obtener ya sea más ingresos, más clientes, más bienes materiales. ¿Cuál es el fin real? sentirte desde el ego más poderoso, orgulloso, como te decían aquí, ten cuidado con esas sutilezas, o tal vez hay un propósito mayor, ayudar a la gente, permitir que haya, eh, esto es un ejemplo, permitir que haya fuentes de ingresos para más personas, siempre Sagitario te recuerdan a partir de estos días, si tú quieres que la parte financiera, de un giro positivo en tu vida es cuál es, sé consciente de cuál es tu fin mayor, tu propósito mayor. Puesto que en estos momentos tienes finalmente la carta tocando fondo. Hay momentos en los que no te sientes nada cómodo o cómoda en el lugar en donde te encuentras generando estos ingresos. Y eso puede ser que esté estancando esa energía en el dinero. Okay, y ojo, se pueden dar movimientos en tu vida, no te asustes, en realidad lo que está pasando es que en conciencia tu alma te está redirigiendo hacia lo que realmente te va a dar esta paz económica, este equilibrio económico, déjate guiar, ¿ok?, Déjate guiar por estas corazonadas, esta intuición, estas sensaciones de incomodidad. Y si, quiere, y si hay que tomar la decisión de dejar un empleo, un negocio, es importante que, que lo consideres. Que lo consideres, que te tomes el tiempo para decidir, ok. Las cosas no. Las cosas que se hacen de manera eh, premeditada, normalmente se hacen desde un sentimiento de miedo o de escasez, sea que decidas no o que decidas sí moverte, revisa desde dónde estás vibrando Si hay miedo, revisa por qué hay miedo y revisa si vale la pena sentirlo, ¿ok? Y te darás cuenta que solo no es una ilusión, puesto que el beneficio a lo que te está empujando la vida con este cambio positivo es maravilloso Solamente te piden hacerte consciente de cuál es tu fin mayor. Y en la parte de tus relaciones, estos cambios positivos, cómo se están manifestando en relaciones, te dicen, tienes la congelación boca abajo. Y esto significa que antes de tomar cualquier decisión, la que sea, un sí o un no, un continuar o un no continuar, la que sea, en la que te encuentres en estos momentos, la situación en la que te encuentres, te dice, no, hoy no es, estos días no es momento de tomar una decisión, es momento de observar, de mantenerte quieto o quieta, observando qué es lo que se mueve realmente en tu interior, ok, qué es lo que esta relación está reflejando de ti mismo, de ti misma para que lo puedas sanar, para que lo puedas trascender y entonces estas relaciones puedan tomar un giro diferente, positivo. Por ahora no tomes decisiones, solo observa, mantente observando. Puesto que en este periodo de cambios tienes la carta hacia lo desconocido de cabeza, y te dicen, en este periodo de cambios en, el que, en los que estás siendo auténtico, auténtica, o dejando salir esta creatividad o esta esencia, en tus relaciones también está impactando y pareciera que no te comprenden, pareciera que te sientes incomprendido, sagitario, incomprendida, sin embargo te dicen, no decidas aún, puesto que todo lleva un proceso, todos estos cambios que estás viviendo es como si fueras hacia lo desconocido, lo cual te dicen, está bien porque es un cambio positivo. Siempre estás acompañado acompañada de ese poder superior en el que creas. Sin embargo, es momento de que observes qué es lo que realmente está pasando en ti para que lo sanes. ¿Ok? No tomes decisiones aún. Vamos a ver cómo te, qué es lo que te recomiendan. Justamente en este momento en el que pareciera que no sabes en realidad a dónde vas y sí, realmente no, no lo sabes en, en relaciones. ¿Cómo es que te recomiendan? ¿Qué paso a seguir te recomiendan? Y tienes la chispa, la chispa de cabeza. Y con esta carta cierran y te dicen... Al momento en el que tú brillas, al momento en el que realmente te dejas ser y que es pareciera algo nuevo tanto para ti como para tus relaciones, de repente esta chispa te asusta un poco, te pone en un momento de incertidumbre e inseguridad y entonces podrías tender a sentirte nuevamente solo o sola. Es precisamente por eso, Sagitario, que te dicen, es momento solamente de observarte, para que esta chispa pueda expandirse hacia tus relaciones, ok, y relaciones en general. Estas decisiones, Sagitario, estas relaciones son unas relaciones muy fuertes y que te van a permitir seguir conociendo más de ti, por eso que las relaciones son el perfecto reflejo de nosotros para sanar, ¿ok? y finalmente hay una carta de tus ángeles, cuyo mensaje canalizado tiene el fin de darte una guía final, un paso, para que puedas cerrar esta guía. Toma nota de todo lo que has escuchado, lo que te resuene, y ponlo en práctica. Verás que el impacto en tu vida será de manera positiva y te sentirás liberado y liberada. Y la carta con el mensaje final es limpieza de la casa de, cabe, de boca arriba y en este momento me voy a permitir leerlo para ti y dice la limpieza de la casa te dicen este es el momento sagitario de arreglar el desorden para dar paso a cosas mejores cuando esta carta aparece te dicen que es el momento de arreglar el, el desorden okay, que reina en tu vida por todo este movimiento que se está dando, okay, el movimiento positivo te dicen, Sagitario, deshazte de las cosas que no quieras en tu hogar físico y despójate de todo aquello que ya no deseas o que verdaderamente no necesitas. Pregúntate si hay algún asunto pendiente al que deberías prestar atención, asunto que está guardado en tu interior, en tu corazón. También... Debes sacar de casa todos los pensamientos, los recuerdos y el bagaje emocional. Todas aquellas situaciones que tu mente de repente empieza como a maquinar, sácalas. Tu conciencia debe estar muy clara para que así te puedas mover con total libertad por el mundo. Haz una limpieza a fondo y saborea tu libertad mientras das paso a la llegada de cosas mucho mejores. Piensa en todo aquello de lo que nunca te has querido despojar y sé sincero, sincera sobre el verdadero valor que posee. Sé sincero, Sagitario. Limpia la casa. Limpia la casa, puesto que este movimiento que estás viviendo es bastante, bastante positivo en tu vida. Sagitario, muchas gracias por estar hoy aquí. Deseo de todo corazón y con el alma que hayas encontrado respuestas para que puedas vivir estos días de manera genuina, de manera fluida. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita coqueta que tienes aquí abajo, para que nos mantengas presentes en tu vida, y sobre todo, sobre todo deseo vivas paz, amor, claridad y serenidad en tu vida. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.